desde claxo a lo que decimos eh, es la necesidad de una urgente resolución pacífica eh, de este conflicto, conflicto geopolítico, ¿verdad?, entre Ucrania y Rusia, que tiene una gran complejidad y, por supuesto, raíces históricas que seguramente van a estar en la entrevista que vas a realizar, pero que creemos que tiene que encaminarse a una resolución pacífica, una resolución negociada, eh, que sobre todo y ante todo coloque... Eh, el interés y la defensa de las personas, de los pueblos que habitan Ucrania y Rusia y evite los altos costos humanitarios que siempre tienen estas situaciones de conflicto, de guerra, ¿verdad? Sabemos que las personas, los pueblos son las primeras víctimas de las guerras y de todas las sanciones de todo tipo que se realizan en estas situaciones, ¿verdad? Sanciones eh, ...económicas y que llamamos por esa misma razón a que las hostilidades cesen cuanto antes. Creemos firmemente que la paz se construye con diálogos, con consensos, sin agresiones sin uso de la fuerza entre los estados y respetando un principio que para Claxo es absolutamente básico, ¿verdad?, que es la autodeterminación de los pueblos y por sobre todas las cosas respetando los derechos humanos. Sabemos cómo se ha roto el frágil equilibrio que esta región tiene y desde América Latina y el Caribe, recordemos, zona declarada eh, o declarada zona de paz, Además nos debemos un estudio más profundo sobre toda esta problemática, eh, queremos eh, comprometernos entonces a abrir un espacio también de debate y de análisis con una perspectiva como siempre hacemos en Claxo multidimensional, que involucre las dimensiones sociológicas, políticas, jurídicas, históricas, económicas etcétera, eh, frente a esta situación. Nuestro comité directivo en las próximas horas seguramente se va a estar pronunciando eh, en esta dirección que acabo eh, de mencionar. Gracias, Karina. Clarísimo. Y bueno, seguiremos con, con el tema, obviamente. De, de urgente actualidad, pero también en la lógica de entender la profundidad porque no necesariamente a veces los medios de comunicación simplifican las lecturas de lo que va sucediendo, sino que a veces se complejizan o tienen unas lógicas este, eh, difíciles relacionadas con la parcialidad o con mirada muy dominante que hace difícil el entendimiento. Así que muy claro y ajustado para poder eh, conocer un poco más en detalle. Karina, vayamos ahora, si te parece, a lo que es el mes de las mujeres, año tras año, este, desde hace algunos años eh, empezó a ser un mes en el que no solamente una jornada sino todo el mes y hasta podríamos decir este, que es todo el año porque los debates relacionados con los feminismos eh, son muy potentes en claxo, Digo, pero me interesaba como primera reflexión tuya eh, saber cuáles son esos grandes temas, veíamos en las últimas horas una situación de violencia brutal, de abuso y violación eh, a, una, a una mujer, una joven, en, en un barrio muy céntrico de la ciudad de Buenos Aires, entendiendo que es algo que se multiplica en muchos lugares, pero que es como una muestra de la brutalidad este, que se da el día de hoy. pero ¿Cuáles son esos temas, Karina, que consideras que tienen que estar sobre la mesa pensando en este mes de las mujeres? Sí, claro. Eh, a ver, en primer lugar, recuperar esta idea del mes de las mujeres, que como tú bien dices, la hemos instalado desde hace tres años aquí en Claxo, como una excusa para hacer más visible aún eh, la temática de las desigualdades eh, que enfrentan las mujeres en América Latina y el Caribe. Eh, todo el año trabajamos este tema, eh, el tema de los feminismos, de la igualdad de género, es un tema central en Claxo, siempre lo ha sido y lo es cada día más, y le hemos dado una centralidad muy particular en estos tres últimos años, como desde ya adelanto que tendrá la conferencia regional la próxima, en junio, la novena, eh, este será, es casi una conferencia feminista, ¿verdad? Donde los feminismos serán uno de los ejes articuladores del programa de nuestra conferencia. Pero qué temas, qué elementos, son muchos, son muchos, pero eh, yo los centraría en torno a la, a la noción de autonomía, ¿verdad? Y a las distintas dimensiones de esa autonomía, autonomía de las mujeres, por supuesto. Autonomía económica, en primer lugar, y eso tiene que ver con... Eh, por un lado, toda la inserción de nosotras las mujeres en el mercado de trabajo, en la generación de ingresos, en la posibilidad de tener ingresos propios y de no depender económicamente de nadie. Y también dentro de esa dimensión económica, bueno aquellos elementos que son los que generalmente impiden la participación plena de las mujeres en la vida económica, como, por ejemplo, el trabajo no remunerado y los cuidados, que tantas veces hemos abordado en estas eh, columnas. Autonomía económica, entonces, en términos eh, que acabo, de, en los términos que acabo de plantear, pero también la autonomía en la toma de decisiones. Y eso se refiere a la posibilidad de que las mujeres estemos en los espacios donde se toman las decisiones decisiones a nivel global nacional local etcétera en todos los ámbitos por supuesto en la participación política pero no solamente en los sindicatos en las empresas en los movimientos sociales, en todos los lugares que se toman decisiones. Y esta eh, toma de, de autonomía en la toma de decisiones también se relaciona con otro concepto que a mí me parece muy importante, que es el de, el de descomponer la idea de equidad, y a mí la idea de equidad me gusta de, de descomponerla en tres, como un juego de palabras, en tres x ¿verdad? La equifonía, la equivalencia y la equipotencia. Obviamente la equivalencia refiere a lo que hablé antes, a la autonomía económica, y la equifonía y la equipotencia refieren a esto que estoy eh, mencionando ahora, la autonomía en la toma de decisiones, que pasa por compartir los espacios de toma de decisiones, pero también por la equifonía, porque las voces de nosotras, las mujeres, no solo tengan lugar en todos lados y sean escuchadas respetadas eh, tomadas en cuenta porque muchas veces sabemos lo que pasa cuando hablamos las mujeres en distintos espacios entonces autonomía económica autonomía en la toma de decisiones y dejo para el final la autonomía física gustavo porque refiere justamente a, a dos grandes elementos, a todo el capítulo de los derechos sexuales y reproductivos que también hemos abordado aquí en Infoclaxo a partir de la, eh, por ejemplo, eh, las aprobaciones recientes en América Latina de la interrupción voluntaria del embarazo. Colombia la semana pasada, como mencionamos, más atrás Argentina, más atrás en el tiempo, ¿verdad? No más atrás eh, pero también refiere a la violencia basada en género. Violencia basada en género, que me animo a decir que si hay algo que es común a todos los países de América Latina y el Caribe, es que este tema de la violencia hacia las mujeres es eh, un tema que ocupa los primeros lugares en la agenda eh, pública eh, de género, en la agenda de preocupación. Es una lamentable constante en todos nuestros países. Y las formas de expresión son muchas. Eh, desde el feminicidio, como también hemos abordado aquí, al ejemplo que tú estabas poniendo del lamentable y condenable y repudiable hecho que ocurrió en Palermo, allí en Buenos Aires, Argentina, en, en estos días, que no es la excepción. Lamentablemente es también una regularidad. Hace poco pasó aquí en Uruguay y también en los distintos países de América Latina, que son formas brutales y tremendas de expresión del patriarcado y de la dominación eh, de los varones hacia las mujeres en nuestra sociedad. Karina, te, te escuchaba y pensaba, digo, la multidimensionalidad de, del abordaje que, que tú estabas haciendo recién y las dificultades que tiene, ¿no? Porque primero, luces y sombras en una América Latina y el Caribe, muy variable, ¿no? Países que están teniendo avances, pero inclusive los países que están teniendo avances por las luchas de los feminismos Vemos estos retrocesos con situaciones muy brutales o inclusive con sectores del conservadurismo que se arrogan el derecho casi de representación y que intentan traccionar hacia atrás. ¿no? Digo, es complejo el panorama porque aparte de ser diverso es muy variable dependiendo del lugar de Latinoamérica en el que se ve la situación. Absolutamente, y preocupa también eh, cómo han ganado lugar en los distintos países de América Latina justamente esos discursos, esos discursos conservadores al extremo eh, que proclaman a viva voz el antifeminismo y, bueno, ese invento, porque es un invento absoluto de la ideología de género, eh, para justamente contrarrestar lo que ha sido el movimiento social más importante en nuestra región en los últimos años, el movimiento feminista. Y expresión eh, de esto es... Eh, es, por ejemplo, la famosa eh, María Verde que se ha extendido no solo en nuestro continente, sino también fuera del mismo. Entonces, todos esos temas eh, son luces y sombras, ¿verdad? Porque también tenemos que reconocer los avances que han ocurrido en los últimos 50 años, pero esos avances también están muy empañados, muy empañados por los retrocesos brutales que implicaron estos dos años de pandemia eh, en la situación eh, de, desde todo punto de vista de las mujeres en América Latina y el Caribe. Recordemos el informe de CEPAL que mencionábamos hace pocas semanas, donde se habla, eh, ¿verdad?, de retrocesos en décadas, eh, sobre en la situación eh, de las mujeres en nuestra región. Por eso nosotros le destinamos un mes, ¿verdad? Porque si le destináramos solo un día, el 8 de marzo, eh, no sería suficiente para ir profundizando en cada uno de estos elementos y por eso también eh, estamos planificando una serie de actividades que nos irán acompañando eh, en, en las distintas semanas de marzo, y aquí en Infoclaxo, mis columnas del mes de marzo, estarán destinadas, eh, bueno, exclusivamente, aunque siempre hablamos de la coyuntura, pero en la, en la temática de fondo eh, a, eh, bueno, ir abordando distintas dimensiones y eh, la situación actual para nuestra región desde esas dimensiones de la desigualdad de género.